y está Israel y después está Egipto aquí está el Nilo y hay una montaña ¿eh? y hay un mar el mar negro y entonces Moisés sale de Egipto, va por el desierto y llega a un río que desemboca lo que se llama el mar muerto está a 200 metros bajo el nivel del mar es un lugar muy especial de acuerdo cuando uno llega ahí mira ¿no? Estamos abajo el nivel. Puede decir que si yo hago un canal del Mediterráneo, el mar muerto queda sepultado por el agua, ¿no? Y el Jordán, entonces, un río, antes de llegar a él, Moisés muere. Y otro personaje toma la construcción de la tierra prometida. Puede decir, son metáforas. El liberador Hidalgo muere. ¿Dónde? En el límite de la construcción del nuevo sistema. Y luego viene, y tú viene, y luego viene Santa Ana, y viene toda la historia que sigue, tan tormentosa de construcción, otro régimen. Es como que se pasa el jornal. Y no es lo mismo ser pues, liberador de Egipto. Alguien que se arriesga hasta la muerte, ¿eh? que ser el político que arma el nuevo sistema. Entonces, eh, son distintos momentos políticos. Una, un gran filósofo al que yo adhiero mucho, Levinas, le llama a esta etapa la etapa da Bíblica. en el mismo tipo de metáfora semita David era por una parte un héroe liberador contra los que el pastor aquel de la orla. pero después llegó a ser rey que decir sí, que pasó de liberador a ahora ejercer el poder y entonces es en una etapa que yo Voy a indicar de la siguiente manera. Esto sí puede sacar un poco de apuntes. Si esto fuera el cero, cuidado, del cumplimiento de las necesidades, y esto fuera el 100% perfecto del cumplimiento de las necesidades de una comunidad. Cuando comienza un sistema nuevo, se comienza a cumplir algunas necesidades. Pero a medida que se avanza, van cumpliendo más. Entonces, es un tiempo, esto es el tiempo. En el tiempo van cumpliendo más necesidades. Llega a un punto que es el, la culminación. Esta etapa fundacional del nuevo sistema es lo que Levinas llama la es, es difícil de concepto. Es donde hay una autoridad que es el que había luchado y por lo tanto todavía es honesto, se juega por los principios y es justo. Ah, luego el régimen se estabiliza y sigue cumpliendo más o menos las instituciones originarias, pero después se fetichiza, se empieza a volver burocrático y entonces empieza a reprimir los que están en contra y es la decadencia. cuando el sistema empieza a ser represor aquí nos encontramos de nuevo en el punto de partida es un sistema corral. y ahora o creo nuevas instituciones para salir o otro sistema va a surgir en A prima y eso es lo que puede pasar hoy Acá está Hidalgo y acá estamos hoy, un sistema se derrumba porque ya perdió el el creador y empieza a reprimir a los que se levantan en contra y se transformó de pronto en un orden moral vigente dominador y empiezan los movimientos sociales a estar en contra del proceso, los padres de los 43 los maestros, los secuestrados. En este momento, estamos en México como por acá. Puede decir, esto nos da categorías para no estar perdidos y decir, ¿qué está pasando? No, lo que está pasando es que un sistema se ha vuelto viejo y en vez de las instituciones estar al servicio de la gente, hay gente que se sirve de las instituciones para fines propios. Mira el gobernador de Veracruz, un tal señor Duarte, ha dejado una deuda de miles de millones y el hombre se ha robado miles de millones. Y no se le encuentra. Al Chapo lo agarraron, pero al otro no lo agarran. ¿Dónde está? viene escondidito porque hay mucha gente involucrada en el asunto y no quieren que hable de otras cosas, entonces estamos en un periodo de decadencia y entonces surgen nuevas oportunidades. ¿Se entiende? Se entiende que la historia tiene una lógica y la, la ética marca las grandes categorías por las que yo puedo entender un presente. No es lo mismo estar acá, que estar aquí, que estar acá. No es lo mismo fundar un estado que estar en un estado. Clásica. Estados Unidos hizo su constitución 1776. Y luego ha tenido dos siglos de estabilidad clásica. En este momento ha empezado su decadencia. Pasamos de B a C y por eso tiene un gran poder militar, pero ya no de convencimiento. Tiene poder militar, pero la gente ya no está de acuerdo. Ya y hasta el mismo Trump, 57% cree que está haciendo mal gobierno. Tan pronto, a, a los dos meses ser elegido. Parece que es el peor conceptuado en la historia de los presidentes de Estados Unidos tan rápido. Estamos en época de crisis. Entonces, hay que tener un pensamiento que me permita decir dónde estoy yo y dónde quiero estar. Acá o acá. No es lo mismo. usted dirá, bueno, al fin es uno más y no hace mucho cambios <risa> Muchos más individuales hacen al fin la mayoría y la historia se hace de esa manera. Voy a hablar desde aquí hoy. Entonces, Entonces, esto para situar el tema. Dese cuenta que ese quema es como un paradigma de pensamiento a todos los niveles. A todos los niveles. Entonces, la página 158 pues, es el único tesis en que foco un pequeño texto y pareciera en contra del filósofo. Dice, los filósofos han solo interpretado el mundo. De lo que se trata es de transformar ¿Y cómo pienso yo eso? Bueno, debo decirle que desde mi juventud yo pensé que el filósofo debía interpretar el mundo para cambiar, para transformarlo. No solamente para observarlo y describirlo, eso sería una ética descriptiva, pero una ética normativa, significa una ética que después que la he entendido, ahora me obliga a en la realidad llevar a la práctica y entonces decir, ¿dónde me sitúo yo cuando salgo de la clase y voy a la calle y tomo el metro? ¿Dónde estoy en la situación actual del mundo? De América Latina, de México y de Itamarama. Y usted tiene que situar su carrera también en ese contexto para ser ingenieros, para un mundo decadente de dominación era como aquel que oraba a Dios, pero era, era nada menos que un piloto de un avión militar que tiraba las bombas en Vietnam y entonces le decía Dios ayúdame a que mi bomba caiga justo en el objetivo. Qué bonita oración pero no se ponía en el lugar de los vietnamitas que la bomba de tal manera que si había un dios quizás le debió la bomba sí. o es decir, no aceptó su oración porque si la aceptaba entonces era dios, el dios capital el que necesitaba víctimas humanas entonces, no es asunto de orar a dios sino de a qué Dios orar y para qué hacer con el mundo. Simplemente describirlo, simplemente vivir a su costilla o transformarlo para que las víctimas puedan vivir mejor. Este texto, como ustedes se dan es de un crítico, un filósofo alemán, se llama Carlos en la tesis de Fórmula. Bonita los filósofos, pero yo diría también los biólogos, los matemáticos, los sociólogos, los historiadores, todos los profesionales solo han interpretado el mundo de lo que se trata de transformar, pero en de que vaya a estar tan bien, y entonces hay que proceder en el momento. 3. El momento 3 es 12.1, página 153. Voy a explicar el sentido de Katy, y usted lo lee. Es la ambigüedad de la ética constructiva. La moral. Es el sistema normativo vigente. Yo cumplo la ley soy bueno. Cumplo los valores del sistema y soy bueno. Y todos me pueden aplaudir o al menos nadie me puede acusar de ser injusto o de merecer un castigo porque cumplo la ley y los valores del sistema. Uno. Dos. Desde la víctima le digo al que cumple la ley y si la ley es justa tú eres tan bueno ah, que yo me pregunté si era buena o justa ¡Ah, bueno! eres culpable porque tienes que preguntarte si la ley es justa y si el valor que está proponiendo es realmente un valor como decía el Nietzsche el valor del de ahorro decía Nietzsche la avaricia justificada ahorrar es el avaro es justa Claro, una cosa es ahorrar para poder vivir y otra cosa es acumular estos millonarios. Will Gates sigue siendo el primero, ¿no? el millonario más grande. ¿Por qué? Porque Microsoft bueno, los todos los usamos en darnos cuenta todos los, los sistemas de computación y le pagamos nuestra cuota al señor Will Gates. Él es la realización de la moralidad del sistema. ¿No debería poner ese efecto al servicio de la humanidad y no solo hacerse rico? Claro, después tiene unas instituciones de filantropía y gasta miles de millones para acciones, pero toda su acumulación tendría que haber sido... Dada la humanidad, porque era un descubrimiento de un hombre inteligente, pero podría haberlo puesto a disposición de todos, pero no guardan la propiedad privada y cobran los derechos. Quiere decir entonces que es parte de la moral del sistema. Cuando se critica el sistema, la cuestión está clara: estoy en contra de injusticia, estoy en favor de los 43 padres que han perdido sus hijos, porque entre las cosas que hicieron, pues se asustaron unos camiones, como estudiantes, y daban los que uno de esos un camiones tenía drogas, y en esa droga estaba comprometido el poder político, el poder policial y el poder militar, y entonces los pobres jóvenes fueron testigos de que se estaba transportando tanto droga y no había que dejar ningún testigo y lo mataron a todos esa es la verdad histórica pero no se la quieren reconocer pero sin embargo está claro el enemigo está ahí y el que se puede en cambio en el tercer momento es el más difícil por eso digo la píbela de la ética constructiva ¿Ahí? hay distintas opciones y entonces las cosas ya se dividen ¿cómo hacer la tierra prometida? y eso también tiene a veces contradicciones Josué pasa ser Jordán va a construir una nueva sociedad que según el mito mosaico Dios se los ha prometido pero había habitantes y había una primera ciudad eso. y esta primer ciudad es tomada por los que llegan desde el, el, el desierto y la destruyen. Y, y el problema, ¿no? Vengo de Egipto, liberándome para constituir una nueva sociedad y empiezo por destruir una ciudad. Se han de la ambigüedad? un poco como los conquistadores. Llegaron aquí vieron una nueva sociedad, ocuparon su territorio y para hacer una nueva sociedad destruyeron la anterior, pero, pero fue una cosa difícil. Y por eso entonces que la construcción ética no puede ser infalible, no puede ser cierta con la certidumbre del 2 más 2 y 4, sino que necesariamente... Va a tener siempre algún Pero de todas maneras, ¿en qué se basa la legitimidad del nuevo sistema? 12.2. Y entonces ahí, miren, hago un esquema en la 161, que ya la voy a hacer funcionar con ustedes. Es así: fundamentación de la legalidad futura de la legitimidad crítica miren cómo es hay una legalidad presente la ley del sistema pero en el caso de Nueva España era las leyes de India la ley futura era la de México, con una constitución que se va a hacer en 1814. Esa constitución es el fundamento de la legalidad, pero estamos aquí, estamos en contra de la legalidad vigente, la ley de India, donde somos colonos. pero todavía no tenemos la ley futura que será en 1814. 14, porque estamos en 1810 con Irak. La legalidad es cumplir la ley, pero en 1814 no había ley. México no tenía Constitución ni tenía ley. Quiere decir que todos los actos que hicieran no podían ser legales porque no había ley. Lo único que eran eran ilegales de la ley de India. ¿Se dan cuenta? Estamos pensando categorialmente. Y pongo el ejemplo mítico, Moisés, o histórico, Hidalgo, porque son planos más empíricos, pero tenemos que pensarlo en categorías. Mire lo que digo. Fundamentación de la legalidad futura. La legalidad futura va a ser 1814, ¿dónde está el fundamento? Es pues decir si algo, lo que sea, se funda en el fundamento. La casa tiene su fundamento en lo que llamamos el fundamento de la casa. Si el fundamento se mueve, la casa se cae. El fundamento es lo que da cuenta y justifica lo que se construye arriba. El fundamento de la legalidad futura. ¿Cuál es? Fundamentación de la legalidad futura en la legitimidad crítica ¿cuál es la legitimidad crítica? no es la legitimidad del sistema que funda la ley de indias el, el sistema de indias se fundamentaba en la autoridad del rey y el rey fundamentaba la real células que era la ley la legalidad futura de México ¿En qué se fundamenta? ¿Ese se va a fundamentar en el consenso de las víctimas? Piensa consenso de las víctimas. O es decir, Hidalgo, Allende y los patriotas están de acuerdo en su es consenso de que el sistema es justo, de que la ley de India no funciona porque yo no quiero ser colonia, y estamos de acuerdo. Ese acuerdo es el fundamento de la ley futura. Es antes que la legalidad. Cuidado, esto es un tema del de parcial. ¿Qué es la legalidad y qué es la legitimidad? No es lo mismo. La legalidad es cumplir la ley. Y la legitimidad es el consenso de la comunidad. Pero el consenso de la comunidad de los españoles no era el consenso de los patriotas. No digo de todos los mexicanos, porque algunos eran realistas también. Y entonces estaban en contra de los patriotas. Entonces, acá hay dos legitimidades, la de los españoles y la de los liberadores o los patriotas. Cuando surge la segunda, eso se llama la legitimidad crítica. ¿Por qué? Porque critica la legitimidad vigente que es la basada en los españoles y el rey. ¿Se entiende? Estoy hablando con extrema precisión como 2 más 2 es 4. Igual que la matemática, pero conceptos teóricos que por ahí les cuesta. Bueno, para eso está esto. A que piense, porque bueno, con la pura matemática o biología o física no van vale a entender un sistema político en que es la justicia, porque son cosas mucho más complejas, no son cosas más inciertas, son más complejas, no son más irracionales porque son inciertas, son inciertas porque son complejas y exigen una racionalidad más compleja que la abstracción de un objeto masivo. Entonces, leamos el esquemita, He explicado más que el título. Espero que ahora ya lo entiendan. Dice, fundamentación de la legitimidad futura puede ¿eh? decir el fundamento es la legitimidad crítica no la vigente puede decir el consenso de los patriotas y no el consenso de los españoles ¿en qué se diferenciaba? ¿Ah, una este es el fundamento del sistema que tiene víctimas que somos nosotros porque somos colonia y no somos seres humanos de primera somos seres humanos de segunda un español era un ciudadano nosotros éramos colonos un español tenía un rey nosotros teníamos un rey un español Tenía un juez, nosotros teníamos un oidor que lo nombraba a los jueces. Éramos ciudadanos de segunda. Y cuando damos, cobramos conciencia que somos igual que los españoles, surge la legitimidad crítica, pero entonces entra en crisis la legitimidad vigente. La legitimidad española entra en crisis. Y la legitimidad de los patriotas mexicanos crece. el esquema, a la izquierda, orden antiguo. Se lee de abajo para arriba. El orden colonial era el fundamento uno es el consenso del dominador, los españoles. Ellos están de acuerdo con el reino y de acuerdo con nosotros somos colonos. La legitimidad antigua está fundada en el consenso de los españoles y las leyes de India están fundadas en la legitimidad del pueblo español, porque ellos están de acuerdo a la derecha el orden 4 México. cuatro nace un consenso crítico y dado de los suyos dicen no estamos de acuerdo no estamos de acuerdo es decir no prestamos nuestro voto al consenso de los españoles ese consenso es crítico porque es el consenso de los dominados que ahora está contra el consenso de los dominadores y a su vez dice, ese consenso es un fundamento ilegítimo ¿por qué? porque es un dominador hoy estoy abstracto pero bien concepto por concepto ninguna simbología acá estamos actuando con pura racionalidad pero entonces, el consenso crítico y dado de sus compañeros crea la nueva legitimidad sin ley todavía porque la legitimidad siempre anterior de la ley porque primero el proceso, después dice, hay que hacer un orden y vamos a hacer una constitución. Y la constitución es un poder constituyente. Pero se basa en el proceso. Y luego aparece la ley futura. Y ahora yo puedo cumplir la ley futura y ya no más la pasada. Se da cuenta el asunto. Esto, es sumamente crítico, es una nueva filosofía del derecho y es una nueva visión de la realidad, porque todo lo que hacemos en las ciencias sociales es, a la izquierda, el orden antiguo. el proceso, legitimidad, legalidad y punto. Y el más grande filósofo alemán vivo, me lleva siete años, y he discutido con él. Jürgen Habermas habla del consenso, muy bien, con que la legitimidad y la legalidad, y, y se queda ahí todo el tiempo mostrando la complejidad, cómo se hace, cómo se institucionaliza todo, pero nunca entra en el orden nuevo, nunca toma la derecha. Y entonces yo le digo a Habermas: estoy de acuerdo que el consenso de la comunidad es la legitimidad que funda la legalidad. Entonces, bueno, lo que pasa es que mi consenso es el consenso de los oprimidos. Y estoy contra tu consenso, que es el consenso de los alemanes, que son los dominadores. Y entonces tenemos dos consensos. ¿Y cuál es el criterio de la validez de los dos, de uno de los dos? Del dominador o del dominador. Es evidente que el criterio es la legitimidad del dominado, es la que va a construir el nuevo orden futuro. Porque el consenso de los dominadores es el presente y lo quieren perpetuar. Porque anda bien, porque ellos son dominadores. Si cambian las cosas, no vaya a ser que sean ahora los dominados. No les conviene. El conservador no quiere cambiar nada, es un conservador conserva las cosas el dominado, que un pobre, que un dominado, no tiene nada que perder porque pues el hijo no tiene nada, el no tiene nada, no tiene nada que perder tiene que ganar en el nuevo orden y se juega por el futuro y la historia marcha gracias a los dominados que son los que se liberan y constituyen los nuevos sistemas. Esta esquemita es todo el curso, pero hay que ver, pero, ¿no? miren, 12.23. Vamos a ver ahora este página 161. El consenso, el orden aquí. Uno, miren el que. Que es el expuesto por Jürgen Habermas en su momento clásico, en México. Mirad, no en el momento original ni decadente, sino en el momento que... Pues, el sistema funciona, funda la legitimidad del sistema y la legalidad del dicho orden activo o vigente desde la disidencia porque ¿qué es lo no contrario al consenso? la disidencia todos están de acuerdo pero yo no, entonces yo soy disidente todos decían ¿la Tierra es el centro del sistema? y Galileo dice, no la Tierra da vuelta al del sol Galileo es un disidente lo condena porque tienen el consenso de que el sol es el centro y todo el que inventa algo en la ciencia es primeramente un disidencio. siempre, porque dice algo nuevo y nadie está todavía de acuerdo. Si se todo de acuerdo, no sería el claro. <risa> sería ya sabido. O pues decir, si, si te aplauden, que sí que registran no algo de acuerdo. Si te chiflan, puede que hayas dicho algo nuevo, o puedes haber dicho algo errado hay que confundir Galileo fue condenado pero no por decir algo errado, sino por decir algo nuevo era un disidente y durante casi un siglo en Roma no se podía enseñar a Galileo y después todos estuvieron de acuerdo y al disidente se hizo el concepto. y ya fue la teoría el heliocentrismo. Pero, ya, hay que sostenerse como disidente y estar en contra de todo y, y, y, y se tienen arrinconados, no te lo Ya no se pagan. Porque hay hábitos ha grandes que han descubierto cosas y a, le ha costado la vida su descubrimiento. Bien, desde la disidencia a también había, había una flecha A que, eh, que une 3 con 4. Tiene el, el diagrama. 3 es la legalidad. Y la legalidad no solo es una norma, sino que es una norma coactiva. Y por ejemplo, tiene la policía consigo. Y el que no está con la ley lo mete en preso. Y el policía va a buscarlo y lo mete en preso. Esa es A. A es el disidente está en peligro. Pero un peligro no teórico, un peligro real. Puede morir. Puede. No, lo mataron. ¿A quién? Hay algo. ¿Por qué? se equivocaron una no, lógica era disidente de la ley de indias y era un disidente porque no quería ser colonial y que hizo el sistema lo agarró y lo mató ¿para qué? para que nadie siga su paso y mostró su cabeza para que cuando pasaba por ahí le decían mira lo que le pasó al fulano no vas a tú cometer el error de hacer lo mismo. O para qué lo pusieron? ¿Por qué no lo enterraron? Lo mismo hicieron con los hermanos campesinos en Alemania. Hay una iglesia en Fünster, en Alemania, que arriba de la catedral hay una jaula. Jaula. Y ahí pusieron a los campesinos que se levantaron contra los señores feudales y los obispos los condenaron y después de matarlo ¿no? lo pusieron en la jaula y lo, las aves se los comieron y quedaron los huesos no la cabeza todo el cuerpo y entonces hasta hoy están las jaulas hoy y entonces dicen ah mira estas jaulas son de los anabatistas unos campesinos que se levantaron en el siglo XV contra los señores feudales ¿por qué que la ley, dijo, nadie más se me levanta contra la ley. Entonces, desde la disidencia, en el tiempo intermedio de la crisis del orden vigente, estamos viviendo en este momento una crisis muy semejante Hoy, en México, y el que no ve eso y no ve el sentido no sabe lo que está pasando yo no entiendo que pasa si no entiende es porque no tiene cultura porque no ha pensado el tema porque ningún maestro te lo ha mostrado juventud falta maestros en el tiempo intermedio de la crisis del orden vigente el momento C el consenso de los oprimidos cuatro es Hidalgo y los suyos este es el consenso de los oprimidos por su lucha y triunfo se constituye como el consenso vigente del nuevo sistema futuro puede decir ellos van a ser después. El nuevo, el consenso crítico se va a transformar en el consenso del México independiente. Y cuidado, porque ese consenso va a ser creativo, en a, clásico en B y decadente en C. Puede que estemos en un momento decadente. Y entonces es A, B o C. Y si es C, se ha caído en un sistema moral de dominación. Ahora usted dirá ¿se vuelve a repetir historias? No, no, en realidad es lo mismo. Otros se, se opondrán y hoy ya se oponen. Y harán otro sistema más justo en la segunda emancipación. Y la historia sigue. Entonces ya es una filosofía de la historia. La historia va progresando cualitativamente desde los dominados, que son los que quieren un mundo nuevo. Y no jamás desde los que dominan. Los grandes inventores... También son disidentes, y aún los grandes inventores técnicos son disidentes, los grandes artistas son disidentes, y proponen cosas a juegos. y el sistema se lo chupa mientras se puede, Pero cuando ya las cosas se hacen más insoportables. Bien, entonces, miren cómo es: el consenso de los oprimidos cuatro pasen a la otra columna, va a ser el consenso del nuevo sistema que tiene una nueva legitimidad cívico. Sí. Y esa nueva legitimidad ha destruido la legitimidad de la monarquía y de la colonia y ahora es una legitimidad mexicana que pone en crisis la antigua legitimidad y por último desaparece la antigua legitimidad y dice lo mismo acontece con la ley, las antiguas leyes las leyes de India 3 desaparecen son derogadas o subsumidas lo mejor de ellas en el nuevo orden moral, legal 6 y ahí ahora tenemos una nueva legalidad pero cuidado en A la legalidad es apoyada por la gente porque realmente es positiva, ayuda a los oprimidos empieza a ser la construcción de B México, México. Llega un momento clásico en que se acepta, se no algo. Tarde o temprano, puede durar siglos, pero no hay que dormirse en los laureles. Este, el liberador puede terminar el opresor, si no tiene atención. ¿Ven? Esto hay que pensarlo despacito. Y esto supone una ética completamente distinta a todas las éticas vigentes. Aunque ustedes lo no crean, así dicha, no hay otra. No hay otra. ¿De eh, que ha salido? Pues pensar la realidad latinoamericana, no desde Europa, sino de América Latina. Y, y esto no puede pensar un europeo ni un norteamericano. Porque ellos están arriba, nosotros estamos abajo y hemos sido coloniales. La colonialidad pinta la totalidad de nuestra vida desde hace cinco siglos. Somos seres humanos Bien, a, la, a la interpretación del centro, de Europa y Estados Unidos de segunda y el, la, el racismo, del color, es el modo que se clasifica esta dominación. Los blancos dominan, y los que están con algún color son los dominados Y ese racismo es mucho más que la clase social, la manera de clasificar a la gente. Y entonces... Un mexicano va a Estados Unidos y no necesita un pasaporte ni una célula de entidad. Va por la calle y lo ve no blanco del todo que dice el documento. Pero si es mexicano y es blanquito, no lo van a pedir como un documento. No se van a animar a pedírselo. O va a decir, ¿qué, qué me cree usted? Y el policía mismo tiene que retroceder. Ante el mexicano blanquito si tiene un inglés perfecto de Oxford. Porque si le sale mi inglés, dice, ah, es blanquito para un latino. No, no, no. por la lengua y la cultura. Pero ese racismo es la dominación del mundo de abajo. sobre nosotros. Pero estamos liberados. Y mi ética está en toda mi filosofía, que es una historia. Filosofía historia de la política y la erótica y la lógica y todo lo que yo hago, empezar desde abajo, desde la colonialidad del ser. Es muy fuerte lo que estamos haciendo y es muy original. En esto, los norteamericanos saben discernir lo que es repetición y lo que es original, y entonces somos originales y los no abuse hoy me llegó un, el texto mío de la 20 tesis de política en francés y anteayer ayer el 20 <coughs> del York University Press que va a publicar un libro mío sobre Marx en inglés ¿no? y en que muchas veces ¿por qué? porque estamos diciendo cosas que valen para todo el mundo pero no es el sur entonces, de la legitimidad crítica a la nueva legalidad, ya se entiende, ¿cierto? De la legitimidad crítica, dinámica y los suyos, sin ley, a la primera constitución y en todo el orden legal posterior, que se funda en ese consenso, que ahora es el consenso de toda la población. Antes, uno era una, eh, realista y otros no, después se dejó ya esa posición y todos adoptaron el ser digital, y entonces empieza un nuevo ¿Qué pasa? Porque por ejemplo aquí vemos que el Sistema 1 tiene a sus oprimidos que son eh, los que eran españoles ¿qué pasa con los sistemas que tienen distintos tipos de oprimidos? O sea, por ejemplo tenemos un sistema que oprime a la gente que no es blanca pero que también oprime al pobre pero que también oprime a la mujer ¿qué pasa? claro, la totalidad es también una categoría y es también una categoría que se puede aplicar abstractamente a cualquier sistema. Pero no es lo mismo un sistema económico que un sistema político que un sistema de género. Uh -huh. En el género hay varones y mujeres, pero también hay gays hay lesbianas y hay muchas cosas. En cada sistema hay un tipo de normatividad vigente y en cada sistema hay un tipo de víctima distinta, y la ética explica todos esos sistemas y todos estos tipos de víctimas, porque yo puedo aplicar esto exactamente igual para el género, y decir, el sistema como totalidad es el patriarcalismo machista que ha reinado durante él, todo el Neolítico y aún antes, por lo menos 10.000 años. Y entonces, eh, yo eh, tengo todo un tomo sobre el asunto, porque el mundo moderno, Descartes dijo: Yo pienso, y de ahí empieza a sacar todo. ¿no? El, el ego machista no se escandaliza a nadie, pero yo lo defino de la siguiente manera. El mundo patriarcal machista tiene un ego dominador y yo le llamo el ego fálico. Dice Freud, la sexualidad es por naturaleza masculina y la mujer es el objeto sexual. Pasa por un ser un y es un porque definió de una manera extraordinaria el machismo, no el género humano. El machismo, escuchen, la sexualidad con naturaleza masculina y la mujer es el objeto sexual. No es sujeto, es objeto. Es la dominada. Entonces aquí yo tengo la totalidad y una legalidad también. ¿Por qué? Porque el, el padre tenía la propiedad de la casa y la mujer no. El padre tenía el derecho a votar y la mujer no. Puede decir. Todas las normas daban al masculino de ser sujeto, y la mujer estaba a disposición. Hasta Aristóteles dice eso. La mujer es un ser masculino imperfecto. Y dice, el nacimiento es procrear lo mismo por lo mismo. El varón procreó un varón por medio de la mujer. La mujer no más que es una mediación, lo importante es el varón-hijo. La mujer-hija, secundario, todos. Entonces, tengo un sistema y se aplica ahora la ética. La moral es cumplir con el ideal del macho y la mujer cumplir con el ideal de la mujer, que es las media, hacer la cocina y ser obediente el varón, esperando que venga para ponerle una pantufla si es de clase media. Si no, pues estará en la calle, pero en fin, a su servicio. La mujer, eso es el consenso del machismo, que el hijo no tiene que construirlo porque ya nace hijo. Y la pobre hija tiene que hacer las cosas que no le gusta, pero que tiene que hacer porque es la función de la mujer. Las sufragistas británicas se reunieron y dijeron: Nosotros también tenemos derecho a votar. Y crean el consenso, el consenso crítico de los, de los dominados, la mujer. Y entonces logran leyes. Que ahora dan igualdad a la mujer, al menos para votar. Y poco a poco, la mujer, desde su legitimidad por consenso crítico contra el consenso machista, va creando un nuevo tipo de legitimidad de igualdad entre el varón y la mujer. Lo que digo, Dinado, lo digo a nivel del género, pero también lo puedo decir a nivel de la economía. Porque si tomo el capitalismo como totalidad y al obrero como el explotado por el valor, cuando el obrero se reúne dice ¿cómo es posible? Yo soy el que trabajo y soy pobre. Y el patrón es el rico y no trabaja. Si no administra, pero administra lo que yo produjo. Y entonces toma conciencia. Y cuando toma conciencia, quiere un sistema distinto. No lo ha logrado todavía. El socialismo real no logró liberar al trabajo tampoco. Lo haremos en el siglo XXI bien avanzado. La pregunta era, cuando hablo de totalidad, hablo de un sistema. Y hay muchos sistemas y muchos tipos de opresión, muchos tipos de legitimidad y muchos tipos de legalidad. La ética... Estudia las categorías que después en cada uno de los campos se aplica de otra manera. El, el oprimido en el campo económico es el obrero o el campesino. En el campo político son los movimientos sociales o marginales. En el campo del, de, del género es la mujer o el gay o los leyes y en cada sistema hay otro ¿se entiende? por eso la ética crea las categorías que se aplican a todos los niveles aún a nivel de la ciencia también yo puedo tomar la ciencia como una totalidad dominadora al servicio de un sistema capitalista donde hay un dominado que hasta puede ser científico explotado por el sistema. Y entonces puede haber una rebelión y hacer otro tipo de ciencia no colonial y sería una descolonización epistémica de la que estamos hablando hoy, etc. Así que la pregunta que me hizo, ¿quién me la hizo? Yo. Tú, viene perfecto porque son cosas que no he explicado. Si se leen... La tesis 1 está dicho, pero era la tesis 1 cuando no teníamos ninguna categoría. Ahora ya podemos empezar a darnos cuenta que es la S? Es el sistema de categoría de todos los campos prácticos. Digo totalidad, pero hay muchos tipos de totalidad. Digo dominado, hay muchos tipos de dominado. Y así. ¿Sí? Y después, bueno, mi pregunta es: eh, cuando en el consenso de los dominados llega a madurar, se convierte en una legitimidad y genera en los hechos una normativa interna, voy a poner el ejemplo de las policías comunitarias, pero cuando esta legitimidad, es una normativa, parcialmente es reconocida por el Estado. ¿No? o sea, ya existe, ya maduró una legalidad pero que y esa es mi pregunta ¿cómo es que interactúa, cómo se podría explicar esta interacción entre la legalidad antigua que busca seguir fortaleciendo, galvanizando los mecanismos de opresión en un momento C de decadencia y esta nueva eh, legalidad que surge en un momento de A' que es, o sea, busca permanecer y ampliarse pero está en constante lucha con la antigua que sigue vigente bueno me está haciendo la pregunta del libro que me va a devolver ahora <risa> <risa> que es de Guamertura ah, bueno, de Sousa Sá, un libro de 600 páginas donde analiza justamente de que puede haber un sistema legal vigente pero al mismo tiempo hay otro dominado que va a crear un nuevo sistema vigente y él toma nada menos que, por ejemplo, eh, una, una favela de Río Janeiro en Brasil. Una favela, una favela donde ahí está, entre comillas, no sé, la pobre gente que está fuera de la realidad, algo mucho más brutal por su pobreza que está parada, porque las favelas realmente son una cosa muy dura. Pero él muestra, como en la favelas, hay un sistema legal, normativo. Hay, por ejemplo, un, una autoridad que un juez que la comunidad nombra porque hay conflictos Piensan que ahí hay gente que es drogadista y vende drogas, hay otros que son ladrones, hay la escoria de la sociedad y gente pobre que también está ahí que es un inocente honesto, pero tiene que convivir. Entonces, el sistema jurídico de ellos es arreglar conflictos. Y entonces tienen todo un sistema en que en cuando hay un conflicto, se presentan ante la comunidad y, y está regulado y ahí no entra la policía ni entra el juez pero los, los conflictos se arreglan pero de una manera muy interesante en un caso un señor compra una chabola una chabola es una habitación no una casa Además, el suelo no es de ellos, es del Estado. Así que, se hace una casa sobre un suelo que no es de ellos. Pero además, una casa tiene muchas habitaciones. Supongamos que tenga tres habitaciones con tres puertas. Y yo compro esta. Al comprar esta, tengo una pared, dos paredes y esta, la comparto con otro. Él no puede decir, voy a tirar abajo esta pared cómo va a tirar, me tira a mí la, la mía, yo tengo derecho sobre, sobre esa pared también, eso no ocurre en ningún otro lugar, que una, una lugar. entonces yo no puedo hacer una modificación sin el acuerdo de los vecinos, si lo hiciera es un conflicto y hay que arreglarlo. Bueno, un señor compró una chabola, una habitación, le dijo que pago la mitad al costado y lo otro en cuotas, y entonces le pagó una parte la mitad le pagó una cuota y después ya él no le pagó más y el señor que había vendido se fue de, de la favela entonces los hijos pidieron que le devolvieran la chabola pero él dice ya pagó como el 65% entonces los reúne y, y empiezan lo que pasa es que él pagó unas contribuciones para el deuda a la señora del que lo había vendido. Pero lo que pasa es que después se enemistaron los dos y se divorciaron y la señora se le llevó el dinero. De tal manera que el que le pagó no le terminó. Allá. Unos líos tremendos, ¿no? Pero al fin el juez le dice, bueno, si usted quiere la chavola pague de nuevo la cuota que se llevó la otra señora, termine de pagar y usted sigue teniendo su chabola, no entra ningún juez, no entra la policía, no hay prisión, pero hay un sistema legal que funciona, ahora eso se llama más bien pluralidad jurídica, y él, lo que hace es mostrar que el sistema, lo que le interesa es formalmente que se cumpla el, el derecho, es formalista, la justicia no interesa en cambio en estos casos lo primero que hace el juez y la comunidad es saber dónde está la injusticia y el procedimiento es muy flexible pero tiene un sentido la justicia mucho más claro que el sistema jurídico del Estado que es vigente ¿quién cree en la justicia en México? si hay que pagarle bien a un juez para que le dé la razón y si usted es un pobre muerto de hambre pues ya sabe que va preso porque no va a poder pagar a un abogado y además el abogado estudió en la facultad de Derecho el proceso debido y cuando usted le dice pero, pero no es justo no me hable usted de justicia sino del proceso y entonces le encuentra un pedacito del proceso que no debió hacerse y ya anulan el juicio y el, y el que pagó al juez pues se queda con lo que había robado y el pobre que he robado no, no, no se juzgó la justicia del acto sino simplemente el cumplir formalmente la ley. Entonces el sistema jurídico está corrompido Brasilia y México, y en cambio, esa juridicidad paralela de una chavola o de una alfabeta, tiene mucho más sentido de la justicia que el propio juez, porque arregla los conflictos y, y la gente, entonces, tiene que admitirlo. Entonces, el, el juez tiene que convencer a las partes de que se arregle de esta manera y todos lo aceptan y se acabó. En cambio, en la justicia que tenemos, sabemos que el que no pudo pagar se llevó la culpabilidad y, y sale rabiando, pero no tiene de otra que aceptarlo. Pues tiene un sistema que no funciona. Un libro de 600 páginas con cantidad de casos, justamente, de grupos oprimidos en el Asia, en África, en América Latina, donde surge un derecho alternativo al derecho vigente, que son como los presagios de un nuevo sistema jurídico futuro, de los países y de la humanidad, distinto al mismo, el sistema jurídico actual. Eso es la aventura del Conta Sato, que es un gran investigador porque trabajamos de cientos de ejemplos, África, hacia América Latina, no de Europa y Estados Unidos. Y entonces uno tiene muchos casos en los que puede ahora ejercer lo que tú estabas haciendo. Tú estabas ya buscando la fundamentación de ese derecho nuevo, alternativo al derecho del Estado moderno, que es el vigente y eso es muy importante, porque esto nos muestra las mismas categorías se aplican también a la filosofía del derecho, al derecho de la facultad del derecho pero la facultad de derecho no tiene una filosofía del derecho regida por esta ética, sino una, un sistema de derecho que lo único que hace es aceptar la moralidad del sistema y en el fondo de los opresores que son los que pueden pagar el sistema que está completamente corrompido en México y que no hay ningún juego que realmente pues, impacta justicia sino que en vez de decir y a usted en consciente ¿quién cree que tiene la razón? lo primero que pregunta es ¿y quién paga? ¿quién paga? y si paga alguien que dinero yo lo salgo no me importa que sea justo o injusto lo que hizo. yo lo santo. Claro, hay algunos casos extremos que ya no lo puedes salvar, porque que, que se ha movido social y son los únicos que se hace un poco de justicia. Bueno, avancé un poco en la tesis 12. No sé.